Sí, seguimos con el programa. Miren, tenemos este video de esta mujer que destruye a batazos un vehículo de su ex pareja. Esto fue en Villafaro de Santo Domingo este Una enfurecida mujer causó severos daños al vehículo de su ex pareja al entrarle a batazos. Eh, en este video que circula en las redes sociales y que ha sido viral, pues se observa cómo la fémina con un bate en mano destruyó los cristales, micas y espejos retrovisores del carro, entre otros posibles daños. Mientras realizaba la acción, la dama vociferaba palabras dirigidas a una vivienda. Lo más interesante es que ella también tenía una mascarilla puesta para evitar el contagio de COVID-19. Estará encojonada, pero fue responsable. Eh, la mujer aún no ha sido identificada y se desconoce la causa que provocó la acción, aunque según versiones se trata de motivos pasionales. Celosa, celosa. Fue. Sí, o algún, eh, no sé... ¿Eh? algún B bueno algún cuerno una vaina pero eh, <risa> eh, yo creo que la gente se tiene que manejar porque mira ella le, le entró a batalla que más que ese vehículo un Mercedes dice dice dice el pinto que es un mercedes no, no, soy una pero una marca europea rara también o sea pero ahí de, bueno eh, se, según dicen según dicen eh, ella eh, encontró Ahí. Encontró a su ex pareja o a su pareja supuestamente en el apartamento con otra ahí. y que estaba ahí. Y por eso ya llegó. Ahora lo que sí sabemos que la joven tiene un swing, mi mano. Mira, y después el refuerzo no. de cualquier equipo. ¿eh? Atención, gigante del cibao. Pues Bueno, que, un... que los gigantes tienen demasiado ya. Los gigantes también. contraten. las estrellas, las estrellas para nivelar. Sí, pero <risa> yo creo que la gente tiene que manejarse ya con esto de los cuernos porque ya vivimos, vivimos en un mundo ya donde ya todo se está viendo, tú me entiendes, ya de una manera muy rápida y ya muchas mujeres aceptan que los hombres le peguen cuerno y saben que como son no y se van por ahí mismo muy, sí, que aceptan, que aceptan? No, no, no, no, no, hay ah, muchas mujeres, hay muchas mujeres que la que la guardan como que, que, que, que aceptan querida como decía el doctor no muy pocas, no, no. Pero eh, yo creo que ya este, este, eh, tienen que manejarse ya en estos tiempos más modernos. Ya lo que hay que, si usted, su pareja le pega cuernos, ya usted lo que tiene que darle banda, eh, porque yo, yo entiendo que hay demasiada gente en el mundo para usted estarse eh, multiplicando por una gente y volviéndose loco por una gente y buscándose un problema por una gente, por una gente, una gente de carne y hueso, que hay muchísimo, no un extraterrestre, no es algo único, sí. es una gente. ¿Tú me entiendes? Que usted puede encontrar en otra gente algo mejor de ahí. Y usted se está mortificando por una gente. una Por persona, una gente. Por una persona, ¿eh? Entonces yo entiendo, usted que está en su casa, que quizá prime celoso y hoy y, y vaina, de, si usted se va a meter en una relación con alguien, métase con alguien que usted sepa que no lo va a multiplicar ni que usted va a estar pendiente y con quién tú anda que eso no, ya eso no está. Si usted siente desconfianza de esa persona. Siéntese a hablar con esa persona, y si esa persona le muestra desconfianza, usted ve algo raro, apártese, busque otro horizonte, busque otra línea, conozca más gente, más para adelante hay más gente y viven mejores vecinos, dice un dicho. Sí. Y de banda, no se esté jodiendo, no se esté mortificando tanto por gente. Por eso hay, yo aprendí a coger la vida Chile, y si usted está con ah, a ti te gusta Fulano, Tú, dale para allá, porque <risa> uno vive loco, con eso. Sin gente, miedo al éxito. Con mucha con gente, sí, dime sí. cuando hubiera visto encuentras algo mejor, más para adelante. Yo, gracias a Dios, desde muy joven, yo aprendí, yo entendí esa parte de que, de que uno no se puede estar viviendo loco por gente, de que de que, de que mortificándote por mujeres, que yo estoy enamorado de fulano, no, no, no. Porque es que ya nos, da, nos dimos cuenta que la, la costumbre es más fuerte que el amor. Me entiendes? Entonces, cuando ya tú te das cuenta de que la costumbre es más fuerte que el amor y que la costumbre tú nada más te la quitas desacostumbrándote, entonces ya vamos a darle banda y dejen de dejen esos celos, señores. Y su vida Rulay. No, es, vivo, y tengan más gente en whatsapp ahí que, y que cuando, <risa> cuando uno falle te, le tira al otro las mujeres que siempre que, tienen, ponga, que pongan un mensaje en el estado de whatsapp de, de, la, de mujer que crea, que no que la mujer que crea tiene que ver la que crea que inicia una nueva etapa y ahí tú verás el estado de whatsapp la mujer se, se sí, WhatsApp, sí, una miedo. nueva etapa la mujer que crea que me va a mortificar <risa> a mí se jodió porque yo, yo no tengo gente y como dice como el Lápiz que le puso el álbum Intel y, y, y por qué tú le pusiste el álbum Intel a tu álbum porque no andamos muy gente. Exactamente.